Un saludo para todos, bienvenidos a mi canal de Creaciones Betina. Como todos sabemos se acerca esta fecha tan especial, el día de San Valentín. Hoy haremos esta novedosa tarjeta que me parece que es un lindo detalle para expresarle a tu pareja cuánto lo amas. Pero antes de irme al paso a paso, quiero enviar un saludo a Saida Cruzado y a Gomar Dix. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Vas a utilizar una foto de 20 x 18 centímetros y la vamos a dividir en 6 partes iguales de 3 centímetros cada una ahora vas a cortar un rectángulo de cartón pajo de cartulina de 25 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo y igual la vas a dividir en 11 partes iguales de 3 centímetros cada uno puedes hacer esta tarjeta en color rojo, rosado, en color negro, el color es opcional ahora vas a tomar una regla y vas a repasar cada línea que trazamos para luego doblarla porque nos quedaría como una especie de abanico. Lo vamos a hacer con todas las líneas y la foto la cortamos. Nos quedaría así. Ahora vamos a tomar ya la cartulina que ya doblé. Como les dije, quedó como un abanico acá en esta parte de arriba, vas, antes de pegar la foto vas a trazar 3.5 centímetros y vas a pegar la foto en los lados en los lados así como estoy mostrando nos quedaría así al inclinarla se entera la foto ahora vas a cortar 14 cuadritos de papel rojo de 4 centímetros por 2.5 centímetros que sería para hacer esta frase feliz día mi amor Vamos a hacer la F, la recortamos, aplicamos silicona líquida y la vamos a pegar en un papel blanco. Con marcador negro la vamos a delinear y ahora recortamos dejando un borde blanco. Nos quedaría así. Feliz día mi amor, vas a aplicarle pegante en barrilla mantina roja para que quede brillante para que nos quede pues más decorada. La ubicamos acá como les dije, acá deje 3.5 centímetros y vi que toda la foto y la frase. Ahora vas a cortar una tira de papel de 27 centímetros de largo 3 centímetros de ancho y la divides en 9 partes iguales de 3 centímetros. Acá en estas partes corté unas tiritas de papel para decorar en estos lados y hice unos corazones y los delineé con marcador negro nos quedaría así ahora vas a cortar 5 cuadros de 5 centímetros por 4 centímetros y en estos vamos a hacer la frase te amo vamos a recortar cada letra y con un marcador negro vamos a delinearla por todo el extremo y vamos a aplicarle pegante en barra y murano nos quedaría así ahora para hacer un corazón vamos a coger un cuadro de papel rojo de 12 centímetros por 14 centímetros lo doblamos para cortar así un corazón, acá vamos a quitar esta punta. Nos quedaría así. Vamos color que es de 20 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo. Vas a tomar el corazón y vas a repasarlo acá con el lápiz antes de empezar a copiar el mensaje. A mí personalmente me gustó mucho este mensaje. Hagamos que nuestro amor crezca día tras día. Sabes que necesito de tu existencia para sonreír, de tu compañía para vivir y que tus caricias me hagan soñar y decir te amo. Vamos a dividirla también en 3 centímetros para luego doblarla, así, como un acordeón lo vas a hacer con todas las líneas para luego pegar en esta parte y vamos a pegar el corazón con un lapicero negro vamos a escribir acá las iniciales de los dos nos quedaría así acá en esta parte vamos a pegar la frase te amo recuerden que acá decía tus caricias me hagan soñar y decir te amo nos quedaría así El ángulo de 15 centímetros de ancho por 27 de largo y vas a trazar a lo largo 3 centímetros para luego doblar así abrimos y en esta parte en la mitad vamos a tomar la tarjeta y la vamos a doblar o a recoger para colocarla acá vamos a tomar esta parte y la colocamos acá encima y la otra le aplicamos silicona líquida y pegamos ahora vamos a marcar, acá puedes copiar la frase que desees, para ti, con amor, para mi esposo, para mi novio, lo que desees en este caso copié con amor, vamos a repasar varias veces para que nos quede más gruesa la letra luego vamos a delinear acá con marcador rojo o con marcador negro y la frase la delineamos con marcador negro. Acá estoy haciendo unos detallitos, punticos, corazoncitos. Y en esta parte de atrás, con marcador de vinilo blanco, o puedes pegar dos tiritas de papel blanca. Vamos a copiar acá de para. Y hacemos acá unas rayitas. Vamos a seguir decorando esta parte. La frase con amor la vamos a delinear con marcador negro. Para que se vea más. Y hacemos punticos. Acá voy a seguir decorando estas estos extremos. Recuerden aplicar diamantina para que le den brillo. Acá con marcador de vinilo blanco voy a resaltar estos corazones y hago punticos. Y por último la diamantina como les dije. Hemos terminado, espero que con esta novedosa tarjeta les expreses a tu pareja todo el amor que sientes por él y lo importante que es en tu vida. Manito arriba si te gustó el tutorial, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima.